Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a criticar Gacha Life, las cosas malas de ese juego, pero aquí venimos a lo malo. Como saben, la comunidad de Gacha Life varía. En este video veremos videos de Gacha Life Rich. Bueno, comencemos. ¿Se puede saber qué hace? No, no, no, no Esperen, esperen, ¿cómo? Mejor vamos con otro What the hell oh my god no way you <laughs> <laughs> oh, <cute>, baking burger. <laughs> <laughs> what the hell oh my god no way yeah, yeah. what do hell I'm Bueno gente espero, que les haya gustado, muchos likes para la segunda parte, y bueno hasta la próxima, adiós. Mm-hmm.